it me pide la palabra. No te conozco la mascarilla desde aquí. Que estoy un poco lejos. Laura Vergara, de Conbici. Venga, adelante. Bueno, que, como muchos eh, saben, desde nuestras organizaciones y desde la Asociación de Ciclistas Profesionales, hemos traído hasta Comisión al Congreso eh, y, y a otros organismos, a la, a la DGT en especial, pero también al Ministerio de Transportes, la bicicleta como una aliada en la seguridad vial, ¿no? Algo de lo que estamos convencidas. Aquí trae, trajimos eh, algunas propuestas y algunos principios generales. Ahora hemos tenido la oportunidad de leer el último borrador ¿no? y de transmitir a la Dirección General de Tráfico los detalles para incorporar eh, esos principios a, a una estrategia que será para la próxima década y, por lo tanto, tenemos que estar abiertas a que todo cambie. Y ahí destaco eh, tres propuestas concretas. Una es eh, comenzar a hablar de salud vial, más allá de la seguridad vial, que incorpore también eh, las emisiones y, y otras afecciones que, que están muy vinculadas a, a la salud vial en, en nuestros entornos. Eh, los sistemas de gobernanza. Hemos propuesto un grupo interministerial para la gestión de esa, de esa estrategia. Y, eh, por último, eh, reforzar las ideas que han salido aquí de red. ¿no? Y ahí sabéis que nuestro, nuestra apuesta es por el por el espacio del Grupo Interparlamentario por la Bicicleta, eh, al que aprovecho para seguir invitando a todos los grupos a, a participar y a seguir eh, trayendo iniciativas para que la bicicleta sea una herramienta más la seguridad vial. Así que muchas gracias por invitarnos, por dar el, el espacio y, sobre todo, por impulsar con nosotras la seguridad vial. Muchas gracias.